Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Como ya sabéis, estamos, pues de vez en cuando, hacemos entrevistas, charlas, tertulias y qué mejor, pues que hablar del antiguo Egipto. Egipto y su historia censurada. Sabemos que Egipto tiene su historia, pero quizá hay cosas que tú desconocías pero vamos a hablarlas aquí, en este directo, hoy, cuando son las 8 y 5 minutos de la tarde en España. Pero vamos a presentar a nuestras dos compañeras, a Alba y a Paloma. Alba Espejo, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, gracias por invitarme. Y a Paloma García, también, compañera de Clásicos del Misterio, bienvenida. Buenas tardes, Rafa y gracias. Pues traemos varias cositas. Traemos, pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre ese Egipto mágico, su historia y sobre todo sus lugares. Lugares mmm, épicos, míticos, mágicos y que tienen pues un montonazo, como digo yo, de historia y que bueno, quizá mmm, no sabemos todo lo que hay. Pero vamos a empezar con nuestra compañera Paloma, que nos trae un lugar donde hemos podido entrar, donde hemos podido estar dentro. No se suele entrar dentro de estos lugares. Eh, nos trae el templo de Osiris, el Osireion. Cuéntanos un poquito en relación a este lugar y qué es lo que hay allí, qué podemos encontrar. Sí, bueno, yo he escogido el templo de Ávidos o, o de Ávidos, porque es que es uno de los lugares yo creo que más misteriosos de todo Egipto y al que eh, yo creo que no se le da muchas veces la importancia que, que tiene. El templo de Abidos lo, lo mandó construir Seti I y fue terminado por su hijo, Ramsés II, hace 3.300 eh, más o menos de años, miles de años. Bueno, pues en este, en este templo, eh, es un templo muy peculiar porque es único, eh, tiene forma de L eh, invertida y en vez de tener un santa santurum como el resto de templos, lo que tiene es un, como una especie de, de siete capillas. Hay algo muy curioso y es que se encuentran en la misma lista de 77 reyes, de Egipto desde la primera dinastía hasta, hasta el mismo Seti I, pero hay algunos a los que no se les nombra como eh, Akenatón que era considerado un hereje o a la reina Harsesub que nunca, eh, bueno, no se la consideraba una reina. Bueno, las siete capillas están eh, destinadas a, a siete dioses distintos como eh, Seti I, Petar, Raor, Actí, Osiris, Isis eh, y Horus. Hay una escena que es muy curiosa y que merece la pena ver y que veremos este año también, y es que hay una escena que se encuentra en el, en el muro izquierdo, eh, en el primer patio a la entrada, y es que se ve un recuento de manos, manos tal cual de, eh, de, los, eh, bueno, de, de los soldados enemigos. ¿No? Y se ve a Rensé II con su, con su carro atacando una fortaleza siria y se ve cómo presentan a los cautivos ante Amón y a Horus. Es una escena muy curiosa y que la verdad que es muy, muy digna de ver. Luego, como no, encontramos la famosa escena del helicóptero, el tanque y la nave, que no son cuáles, así que si tenías la ilusión de que eso era cierto, eso no es verdad. Es un jeroglífico que está puesto sobre otro. Es como si tú escribes encima de otra, de otra escritura. Eso es simplemente lo que es. Así que si alguno lo creía, le acabo de destrozar el, el misterio. Pero lo importante o, o lo más eh, misterioso es el Osireion. El Osireion está justo detrás del templo, eh, y está a, a un nivel más bajo, a, exactamente a 12 metros, y está conectado con el río Nilo. Este sitio también se le conoce como la tumba de Osiris, pero es un cenotafio, realmente es una tumba falsa, ahí no, está, ahí no estaba eh, enterrado ese primero. primero. Bueno. Hay una cosa también muy curiosa y es que se decía que aquí se encontraba una de las reliquias de Osiris, que era su cabeza. Es un lugar que se descubre por casualidad eh, mientras los egiptólogos estaban excavando en el templo. Los, boques, los bloques de piedra con los que están construidos son enormes, eh, son gigantes, Recuerda mucho a, a, las costrura, a, las, a las monolíticas y no tiene nada que ver con el templo. Es que si se ve, eh, parece incluso anterior, más antiguo, aunque los egiptólogos lo datan como contemporáneo, pero la verdad es que eh, eh, no, no lo parece. Es más, es un dolor de cabeza para los egiptólogos. En cuanto a las fechas, pues hay quien dice que incluso podría ser 6.000 años de antigüedad y hay gente que, o que llegan a decir que tiene 10.000 años, pero es una cosa, eh, bueno, que no se sabe. Hoy en día eh, está, está inundado por el río Nilo, más o menos un metro, eh, y bueno, pues, eh, la verdad es que bastante curioso. Como os he dicho, el diseño es completamente diferente al templo, no tiene nada que ver. Aquí tenemos, aquí tenemos sí. una imagen, con, con tu permiso Sí, claro Tenemos una imagen donde vemos eh, el templo Para Eso que es. nos hagamos una idea de cómo es Es que no, no, no guarda relación con ninguno ¿eh? Nada, no tiene nada que ver Es que no tiene nada que ver Pero eh, ya si te vas a los sireyos eh, sí. Ya totalmente distinto Es que parece monolítico Sí, ahora, ahora lo pondremos sí. mientras acabas Sí, sí. Sí, bueno eh, como os he dicho, la decoración dentro es nula. Todo lo contrario a lo que se suele esperar de, eh, de la cultura egipcia. No hay nada. Es piedra sobre piedra. Además, perfectamente colocadas y, y piedras eh, bastante grandes y de, y de toneladas. Pero aquí, lo que más llama la atención o lo más misterioso es la flor de la vida. Que aparece en los muros y aparece como si estuviese grabada en la roca. Sí, Además, aquí tenemos, sí, aquí tenemos el... Eh, el, el Osireion es muy raro porque bueno. tiene unas puertecitas unos pasadizos internos muy pequeñitos y fijaos en la parte superior, en esta parte de aquí, como está recubierto con pequeñas piedras eh, como si estuviese enterrado Sí Sí, exacto sí. De hecho los geólogos y los egiptólogos cuando estuvieron estudiándolo lo que decían es que, eh, eh, que debe, debe ser algunos, ¿eh? no lo dicen todos, debe ser mucho más antiguo que el templo y que en aquel momento eh, el nivel de la tierra estaba en donde está el y una ahora. Por tanto, dicen que no puede ser contemporáneo el templo, sino que sería mucho más antiguo. Por eso hablan de 6.000, de 8.000 y hasta de 10.000 años. Dime, dime, dime. Ah, no, iba a seguir con la flor de la vida, pero igual me vas a decir algo. No, no, te digo. Sí. Mientras tú hablas, voy a poner un vídeo para Perfecto. que se vea simplemente lo de lo que estamos hablando. Vale. Pues como os decía, la flor de la vida, que es lo, yo creo que lo que todo el mundo que va a vivir, independientemente del templo, que es una maravilla, yo creo que es todo lo que el mundo que va allí desea ver. Hay incluso físicos, seguro que conocéis a Nasin Haramein. Él ha llegado a decir que esto está grabado con láser. Yo hasta ahí no voy a llegar. Lo que sí que es cierto es que no se sabe eh, cómo, está, cómo está hecho eh, ese, ese grabado en la roca. Ya sabéis que la flor de la vida lo que representa es la geometría sagrada, los patrones universales del, del cosmos, ¿no? sería la fuente del todo. Es una figura geométrica formada por círculos superpuestos y que está formando flores de seis pétalos. Y las imágenes que habéis visto eh, son nuestras. Ahí abajo eh, no se puede bajar. Pero nosotros el año pasado conseguimos bajar abajo y estuvimos viendo la flor de la vida a nada, a, a nada, a centímetros. Sí. Y a ver si este año tenemos la misma suerte y podemos bajar, podemos bajar. Y esto, cuidado, ¿eh? esto es un logro eh, que muy poca gente consigue, estar tan cerca de, de la flor de la vida. La verdad sí, es que siempre... De hecho, eh, es curioso. Porque, de, de hecho, eh, no hay solo una flor de la vida. No, hay varias. Hay varias flores de la vida. Y a ver si esto me lo permite. Yo espero que sí me lo permita. Eh, de hecho, es que no, no tengo aquí esta grabación. Lo tengo en otro sitio. Pero, bueno, vamos a seguir viendo un poquito de imágenes, si queréis. Sí. Fijaos aquí el, el lugar, este lugar. A ver... Es... No tiene nada que ver con eh, las construcciones. No, no, no, no, es que además agipcias. son pilares de piedra, o sea, no, no guarda relación con... Nada. Tiene con nada que ver. Nada, o sea, es decir, son. voy a volver a, a ponerlo para que lo volváis a ver. Es que no, no guarda relación absolutamente con ningún templo. Fijaos las, como dice Paloma, los, los dinteles que tiene, ¿no? Es, es una construcción adintelada. Eh, muy, muy robusto, ¿no? muy, muy arcaico. ¿no? Sí. Y es algo y, bastante impresionante. ¿no? Una apariencia muy, muy antigua. Y, hombre, yo no soy egiptóloga, ni geóloga, ni nada. Uh -huh. Pero, eh, hombre, si uno ve lo que está viendo, no guarda relación ninguna y parece más antiguo que el templo. Sí, sí, sí parece muy antiguo. Muy antiguo. Y hay una cosa que se descubrió, hay un descubrimiento hace relativamente poco que se ha descubierto en la zona, es más, yo creo que es a 400 metros del templo. Lo que se ha descubierto es un cementerio y una ciudad de 5.000 años de antigüedad o de más de 5.000 años de antigüedad. Se encontraron también restos de chozas, de instrumentos, de utensilios, es decir, una especie de ciudad de trabajadores. Y ahí han encontrado 15 tumbas de adobe que en algunos casos miden hasta 14 por 5 metros. Creo que eso no está abierto al público, pero ahí está. La verdad es que es bastante impresionante. Y eso, a ver si este año podemos, tenemos la suerte de poder verlo de cerca otra vez. Voy a poner una imagen. Eh, no es una imagen, es un vídeo. Pasa que este vídeo fue grabado malamente, porque no se puede grabar. Entonces. Yo encendí mi cámara y bajé y luego pues ya hice yo allí lo que tuve que hacer. ¿no? no permiten grabar aquí dentro por norma general, pero quiero compartir quiero compartir esto con vosotros y veréis aquí en esta parte superior, en esta parte donde yo estoy colocando el cursor, veréis que ahí está la flor de la vida. No sé si se ve, hay sí. varias. Hay Son varias. Ahí lo tenéis. Vamos a, vamos a ponerlo otra vez, si queréis. Y vamos a fijar la imagen. Fijaos Ay. en esta parte superior. Hay varias. Más pequeñas, más grandes. Y fijaos que eh, está grabado pues, con una cámara, con un gran angular. Y volvemos a ponerlo para que lo veáis. Ahí, en la parte superior. ¿Veis el contraste? Hay tres. Hay una... Dos, tres, y luego la más arriba. Vamos a verlo de nuevo. Aquí hay, a ver si se puede pausar. Aquí lo tenéis. Aquí tenéis una, aquí tenéis dos, aquí tenéis tres, cuatro, aquí parece que esto está borrado, cinco, y aquí más pequeñas. Pero el, en, el, en el pilar que hay justo enfrente, o sea, enfrente en de esta cara, donde estoy señalando es que también es lo mismo sí. y da la sensación de que esto se ha grabado no sé está está como grabado al láser esto no es no es muy normal esto no no no no, no es normal y nosotros que lo hemos visto de cerca sí. eh, no es que no tiene la apariencia de haber sido picado es que parece no. grabado exactamente parece como como grabado parece como como grabado al láser, o, o no sé, esto no, no, no tiene, no tiene un sentido ninguna. muy coherente de, de, de, de haber sido grabado a mano o alguna cosa. Hay jeroglíficos en este en este lugar, eso sí es ahí, verdad. Sí, ahí abajo sí. Abajo hay jeroglíficos, pero estamos hablando de que este templo podría ser, si no el más, de los más antiguos de Egipto, y Exacto. que no guarda relación ninguna con. Eh, lo que hemos lo que hemos visto en otros en otros lugares ¿no? con los con los pilonos estos nada nada eh, nada nada no tiene absolutamente de hecho nada. yo he visto una lo que pasa es que yo no he encontrado fotos pero yo he podido leer que incluso ahí abajo en el Osiréion, se encontraron incluso eh, crustáceos en las piedras pero yo no he podido eh, encontrar ninguna foto así que no lo he dejado ahí en stand by muy curioso, muy curioso. Pero bueno, ahí tenéis, ahí tenéis ese osireño. Ese, supuestamente estuvo ahí enterrada la cabeza de Osiris. La cabeza de Osiris. La cabeza de Osiris. Sabéis que Osiris cuenta la leyenda que ese, eh, su hermano Set, si no si no recuerdo mal, lo pues bueno, lo, lo descuartizó y lo dividió por lo desmembró y cada miembro en una zona diferente de Egipto y aquí estaría enterrada su cabeza. Pues vamos contigo, Alba. ¿Qué te parece si arrancamos con esto que nos vas a contar? Vale, muy bien. Pues bueno, yo he elegido el templo de Calapsa porque no es un templo del que se hable mucho y, y bueno, en el ámbito turístico pues no suele ir mucha gente, no es muy conocido. Entonces, pues vamos a conocer hoy un poquito este templo. Este templo también es conocido con el, templo, eh, como, con el nombre del Templo de Mandulis, que ahora después os contaré quién era Mandulis. Y bueno, es un antiguo templo egipcio que se encontraba originalmente a, a 50 kilómetros del sur de Asuán. El templo estaba situado en la orilla oeste del río Nilo, en Nubia, y fue originalmente construido en torno al 30 a.C., durante la primera época de los romanos. Aunque el templo fue construido eh, durante el reinado de Augusto, nunca llegó a, a terminarse el templo. Este templo era un homenaje a Mandulis, que era el dios de la Baja Nubia, eh, y fue construido sobre un, un santuario que anteriormente era el santuario de Amenhotep II. Bueno, la estructura se remonta a la época romana, pero tiene muchos relieves eh, que son egipcios, como por ejemplo tiene grabados, de, eh, grabados del dios Horus. Hay varios registros históricos que fueron inscritos en los muros de ese templo y por ejemplo hay una larga inscripción que está tallada por el gobernador romano Aurelio Bissarion en el año 250, que bueno, ahí lo que hay escrito es que prohibía que, que entraran los cerdos en ese templo. Y también hay una inscripción del rey Nubio Silco que está tallada en el siglo V y, y es el registro de su victoria sobre los Blemios y también hay una imagen de él que, que está vestido como soldado romano y que va a caballo. Eh, cuando el cristianismo fue introducido en Egipto, pues eh, este templo se utilizó como, como iglesia y con la ayuda de Alemania, el templo se fue re, fue reubicado después eh, de que la presa de Asuán fuera construida para así protegerlo de la crecida de, de las aguas del Lago Nasser. El templo fue trasladado al sur de la presa de Asuán y bueno, el, el proceso del traslado se llevó más o menos en dos años. Eh, este templo es uno de los más grandes eh, de la Nubia egipcia después del de Abu Simbel eh, que fue trasladado, uy, trasladado, digo yo, trasladado de, de su lugar eh, originario y aunque el, el edificio nunca se llegó a terminar es considerado como uno de los mejores templos en, eh, de la arquitectura egipcia en Nubia. Eh, lo que os he dicho antes de Mandulis, no sé si lo conoceréis, pero bueno, Mandulis es el nombre griego del dios Meruel, que es de origen nubio, y bueno, este dios personifica la juventud solar en la mitología egipcia. Fue identificado con el sol y con la luna, como que eran, bueno, los ojos que le daban una agudeza visual, también como los del de dios Horus, y se le representaba en forma de, de hombre o de niño y que iba con la corona de Gem, que llevaba también unos cuernos retorcidos, lleva plumas y el disco solar y también lleva una, una serpiente que, que le da protección. Eh, también a veces se le representa con, con la forma de, de halcón, con la cabeza humana, también lleva la corona de Atef, lleva unos cuernos horizontales, eh, dos altas plumas y bueno, también lleva el disco solar. Hay algunas veces que se le representa también como si fuera un león. Hay una cosa curiosa y es que para los griegos este, este dios fue también considerado hijo de Isis y de Osiris. También se le asoció con Satis, que es la diosa de la primera catarata del Nilo, y con Uadiet, que es la diosa de Buto, que esto fue una antigua ciudad de la sexta subdivisión de, del Bajo Egipto. Y se le relaciona también con Ra, aunque en la primera catarata se le asociaba con Osiris, y fue identificado con Horus en el periodo tolemaico y en el romano. Pues aquí tenemos una imagen, una imagen de este dios de Mandunis y que sería pues, un batiburrillo de dioses o, de, o quizás... Una digamos, mezcla de muchos. Una mezcla de muchos. Pero esto, te digo una cosa, Alba, esto es muy normal. Esto es muy, muy normal. ¿Por qué? Porque los griegos luego... Eh, cuando llegaron aquí, ellos trajeron unas mitologías e intentaron mezclar y hacer un sincretismo. Pues tal dios se parece a tal otro. Entonces a los sacerdotes como que les comían un poco la cabeza y le decían, bueno, pero ahora este dios va a tener esta cualidad nueva. ¿no? Y yo me imagino que los pobres sacerdotes egipcios fliparían. no, Dirían, pero ¿esto, esto por qué? ¿no? Pero bueno, como los reyes eran tolemaicos, eran de origen en un principio macedonio, posteriormente griegos, pues bueno, pues yo creo que los sacerdotes dirían, bueno, vale, para ti el duro, como se suele decir, tal o caso, y hacemos un sincretismo. De hecho, todos los dioses que conocemos en la actualidad son dioses egipcios con nombres griegos, porque Horus no se llamaba Horus, se llamaba Hor. ¿vale? Por eso es los Shemsu Hor, los seguidores de el dios Hor que es Horus vale y como eso pues tenemos muchísimos más con lo cual este dios pues bueno sería ya pues una mezcla de, de los dioses nubios del Alto Egipto Nubia eh, se sabe que se unificó con, con el bajo Egipto eh, hubieron varias guerras en aquella historia en aquel en aquel momento de la historia en algunos momentos se separó se unió y entonces llegaron los griegos, las dinastías tolemaicas y dijeron, mira, os vamos a unificar a todos y encima vamos a mezclar los dioses para que no os peleéis. ¿eh? Pues el dios del norte se mezcla con el del sur y el del sur con el norte y encima llego yo que soy griego y zasca y te meto un dios por, el, por medio y encima te lo mezclo. Entonces esto ya pues, fue eh, una, forma, una forma también de unificar la religión que era por, por el medio que los egipcios quizá estaban pues, más unificados por el tema religioso y de los cultos que por sus propias culturas. Porque hay que tener en cuenta una cosa, Egipto eran diferentes eh, tribus, aunque hablaban un egipcio muy parecido al norte, a, al centro oeste, al centro sur, hablaban un egipcio muy parecido, esto pasa en todos los países del mundo, no en, todo, en toda la geografía de un país se habla exactamente igual, en un lado que en otro no es lo mismo un andaluz que un vasco hablando español no tiene nada que ver pues en Egipto pasaría exactamente lo mismo pero lo que hacían era unificarlos mediante este tipo de historias mediante la religión y bueno y tenemos estos griegos pues que bueno que eran unos tíos de, de marketing muy buenos y aquí tenemos a ese eh, Dios Mandulis ¿no? que sería pues oru... Eh, no sé, Horus con cabeza de tal, con le vemos aquí incluso la corona con los cuernos de, eh, de um, Osiris, bueno, sería como una trinidad o, o algo raro, no sé, una cosa extraña, pero vemos aquí los, eh, los lotos eh, y los papiros, papiros, lotos, papiros, vemos que es alto y bajo Egipto, es algo, eh, algo muy impresionante, pero cuéntanos un poquito más, Alba. No, ya está. Ya está. Ah, bueno, yo pensaba que todavía quedaba algo más, pero no, no, tienes algo que contarme, claro, tienes que contar. Bueno, sí, pero es, es otra cosa distinta. Es otra, es otra cosa. Antes de antes de ir contigo, voy a dejar de compartir ahora, que es que no me veo, yo no sé dónde estoy. Ya mira por aquí, tantos monitores, para aquí y para allá. ¿Tú tenías alguna cosita, Paloma, antes eh, que contarnos o eh, vamos directamente con eh, Alba? Nada, que, que, que sigas con Alba. Yo la noticia más larga la conté con lo de los sireyón. Perfecto, pues cuéntanos esa noticia que nos vas a contar, Alba, porque a raíz de lo que vas a hablar vamos a hablar de algo muy importante de Egipto. Cuéntanos. Vale, pues bueno, este domingo pasado los arqueólogos egipcios han descubierto una esfinge de piedra arenis, arenisca en el templo de Comombo, que está en Asuán. El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, que es Mustafa Waiziri, ha dicho que probablemente la, esta pieza data de la época de los Ptolomeos. Eh, por si alguien no lo sabe, los Ptolomeos eh, es el nombre que reciben los faraones de, las, de la dinastía, que gobernó en los años 305 y 30 a.C., y bueno, este hombre dice que probablemente sea de esa época porque se ha encontrado en el lado sureste del templo, que precisamente es el mismo lugar donde hace dos meses descubrieron unos relieves de piedra arenisca también del rey Ptolomeo V. Por lo tanto, bueno, por esta coincidencia les hace pensar que podría ser de, de, de aquella dinastía. La estatua ha sido hallada por la misión arqueológica egipcia que estaba trabajando en un proyecto para reducir el agua subterránea que estaba en el templo de Komombo. Y bueno, eh, esta escultura va a ser estudiada cuidadosamente para obtener más información sobre su origen. Pero bueno, aquí eh, la cuestión es que, no sé, a ver, mi pensamiento... No, no se sabe muy bien si es de los Ptolomeos o ya estaba ahí antes y la aprovecharon ellos. No sé vosotros qué, qué pensáis. Pues como muchas cosas en Egipto, ¿no? Que se duda de si realmente las construyeron ellos o las aprovecharon. Estas teorías, la verdad es que en varias zonas de Egipto corren. Claro. Corren, corren Cierto. Que por cierto, en Komombo... Eh, hay unos jeroglíficos que se representan eh, material quirúrgico ah, sí. que se usa hoy en día o sea ah. que lo veremos también lo veremos Quería hablar de esto de la Esfinge porque la veremos ahora cuando volvamos a Egipto, ya sabéis volvemos por tercera vez antes de continuar quedan algunas plazas libres tenemos casi llenos pero vamos a intentar a ver si podemos ir bueno, con, con ese mini lleno que queremos hacer. Eh, la esfinge. La esfinge está situada a un lateral, a un lateral, pero perpendicular, o sea, paralelo, perdón, de Keops y de forma perpendicular a Kefren. Con lo cual, no se sabe si forma parte de alguno de los dos recintos funerarios, como se le denomina Evidentemente, eh, Kefren, cuando construye su templo y ese pasadizo que eh, supuestamente se utilizaría en procesión pues para alguna, algún acto litúrgico, tenemos la esfinge a un lateral del templo, entre el templo de Kefren y la pirámide de Keos. Pero aquí encontramos una serie de anomalías. Yo no quiero decir con esto, cuidado, cuidado. yo no quiero decir con esto, que la Esfinge ya estaba, pero es posible que estuviese ya la Esfinge y de hecho que fuese un león. Porque os voy a decir una cosa, las dimensiones, vamos a verlo aquí, eh, vamos a poner una imagen si no os importa, las dimensiones de la cabeza de la Esfinge con la Esfinge, aquí tenemos una perfecta fotografía que hizo una panorámica eh, voy a compartir pantalla con vosotros. Esta foto es propia de mi propiedad. Y fijaos cómo esta estatua, la, la, la pirámide que vemos a la izquierda es Kefren y la pirámide que vemos detrás es Keops. Esto que hay aquí, justamente aquí donde estoy marcando con el, con el cursor, es el templo. Y este muro que hay en este lado de aquí, es un, un pasadizo amurallado que llega hasta arriba, hasta que fren. Pero fijaos una cosa, aquí si analizamos un poco, esta parte de aquí, este brazo que vemos aquí, que parece esto algo monumental, vemos como son ladrillitos. Vamos a, vamos a aumentar un poco la fotografía y vamos a verla. Son ladrillitos eh? de piedra. Son pequeños sillares de piedra. Esto está restaurado. Esto está restaurado. Pero, fijaos, esto es un pozo. Esto es un pozo. O un acceso a una cámara inferior. Todo el mundo dice, eh, bueno, es que está hueca. Sí, está hueca, claro. No es un misterio. Está hueca. En la cabeza tiene una entrada que está sellada. ¿Vale? Y vemos aquí como hay en esta pata, en esta patita, que aquí vemos pues, la colita de la, de, de, la, de la esfinge, aquí hay otro acceso inferior, que puede ser un pozo o, o bien otra cámara más. Se sabe que es hueca, vamos a ver. Pero la esfinge no es, eh, no es, es, es de piedra arenisca y no está eh, eh, construida en piedras. En sillares de piedra. No. Está esculpida en la propia montaña. Los, las caras de los presidentes en el monte Rasmor. Sería pues algo muy parecido. Por decirlo de alguna manera. Están, está esculpida en la piedra. Piedra arenisca. Es una piedra de muy mala calidad. Pero los brazos se deterioraron. Por el desgaste del agua. Se sabe que de hecho hay una fotografía de archivo que tengo en alguno de los vídeos, os, os sugiero que vayáis a la lista de reproducción de este canal donde hablo de la Esfinge y de la pirámide de Keops, que el río Nilo estaba canalizado hasta prácticamente las puertas de los templos y llegaba aquí hasta la Esfinge. Se cree que en uno de estos, eh, de uno de estos, de estas montañitas, por aquí bajaba el agua. Porque se anegaba y bajaba el agua y había un curso de agua aquí. Pero os diré una cosa, es que se han encontrado fósiles marinos con millones de años. Claro, puede ser que el fósil marino ya estuviese aquí, pero ¿también estaba la Esfinge en ese momento? ¿Nos podemos remontar a más de 12 y 14 mil años de esta Esfinge? Y os digo una cosa. Aquí, aquí veis en el lateral, esto no es un pasadizo, ¿eh? esto era uno de los apoyos que tenía con uno de los objetos eh, que portaba de decoración en la cabeza. A esta esfinge le falta una barba aquí, que esta esfinge tenía una barba que la encontraron caída aquí abajo, cuando desenterraron la cabeza de la esfinge porque la esfinge estaba enterrada hasta la cabeza. Esta parte de aquí que estoy señalando, esto es un cemento del mismo color para que la cabeza no cayese, pero en su estado original esto no existía. Hay fotografías muy antiguas de principios del siglo XX donde solo, donde solo se ve enterrada hasta aquí la esfinge y esta parte de aquí se ve que no, no está, no existe. ¿Por qué? Porque esto es un apoyo para que la cabeza no se descoloque, porque había riesgo de que cayese la cabeza, debido al peso. Con lo cual, esta esfinge está hecha de una forma desproporcionada. Cabeza-cuerpo. Es decir, quizá los que construyeron esto, pues le colocaron una cabeza de león y posteriormente tallaron la cabeza del faraón Kefren. ¿No Keops? Kefren. Y esta sería, pues un poco, una fotografía por decirlo de alguna manera, del faraón Kefren. Y aquí, esta barba que estoy mencionando, esta barba que saldría desde aquí, pues no tendría apoyo, iría al aire libre. Es muy curioso, y os diré una cosa, porque los egipcios, eh, los egipcios apoyaban esa barba encima de un lugar en el pecho de los faraones, o algo de forma, de forma que no cayese, es decir, lo dejaban aquí y esta oquedad que tenemos aquí no es, es muy anómala. Luego si vemos aquí, vamos a ver, este es el ojo o lunar de la esfinge, fijaos aquí. Esto apunta donde estaba hace 12.000 años la constelación de Leo y en la parte trasera de la esfinge estaría apuntando hacia Acuario. Con lo cual, si nos situamos, si vamos moviendo el, la, las constelaciones, ¿no? lo que sería, pues, eh, lo que sería el, el firmamento, lo vamos moviendo hasta hace 12.000 años, justamente coincidiría la cabeza hacia Leo y la espalda de la Esfinge hacia Acuario. Y eso de eso ya hace 12.000 años. Así que esto estaba aquí. Yo no voy a decir que sí porque yo no, yo no estaba. ¿eh? Y no hay pruebas. O sea, lo, lo más curioso es que no existen pruebas. Pero hay teorías que indican de que podría ser posible que esto fuese más antiguo que hasta los propios egipcios. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una serie de teorías que eh, se han cogido y luego se han transformado malamente. Las pirámides ya estaban cuando llegaron los egipcios. Supuestamente no, pero la Esfinge no se sabe. Así que vamos a ver si tenemos alguna pregunta y si no nos, nos vamos ya. Eh, ¿Hay alguna pregunta por aquí? Paloma, Alba. Sí, sí, hay una de José Aibar que pregunta que si se sabe si haya algo más construido debajo de la Esfinge. Se cree que sí. Se cree que sí. Se cree que sí. No se sabe a ciencia cierta. Ahora, se sabe pues, que por, por eh, imágenes de georradar se, se sabe que la esfinge está hueca. Que no es algo, eh, algo que es un secreto de conspiración. ¿vale? Se sabe que sí. Pero no lo quieren destapar. Unos dicen: ¿Qué habrá dentro? Lo que van a hacer es no perforar la esfinge. Lo que harán, cuando llegue su momento, porque no tienen dinero, lo que harán será excavar por un lateral y acceder, como hacían antiguamente los ladrones de tumbas, acceder a las cámaras inferiores de la Esfinge. Y para eso faltan muchos años, muchos, muchos años de turismo hasta que Egipto pues, coja el ritmo que tiene que coger ¿no? de, con el turismo y llegar pues, a una economía bastante mejor, dado a que ellos viven del turismo y las universidades dependen única y exclusivamente y estrictamente del gobierno egipcio, las universidades egipcias. Pero bueno, llevamos un rato aquí, yo creo que ya hemos hablado de muchas cosas, muchas teorías, muchos templos y nos, nos podemos ir, así tampoco vamos a hacer un directo muy grande. Pero antes de irnos, esta noche tenéis un directo, ¿no? ¿En vuestro canal? Sí, a las 12. A y las 12. estará, estará hoy con nosotras Azucena. Azucena. estará Azucena con vosotras. Estupendo. Pues, Alba, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ti por invitarme. Nada, un placer. Paloma, muchas gracias. A ti, como siempre. Nada, un placer, chicos. Eh, Alba y Paloma, clásicos del misterio. Esta noche tienen un directo con Azucena, que, bueno, Azucena sale poquito, pero bueno, va a ir, va a ir saliendo en la medida de lo posible en Clásicos del Misterio. Y nada, os esperaré yo allí, estaré viendo el directo con vosotros y nada, a disfrutar luego del de directo de nuestras compañeras. Por mi parte, nada más, muchísimas gracias, espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado, todas estas noticias, todas estas teorías y sobre todo no olvidéis que tenemos un viaje que vamos a hacer en el mes de abril del año 2019, del próximo año. Ya es nuestro tercer viaje, es algo distinto al anterior y eh, estaremos pues con todas aquellas personas que quieran venir. Nos quedan un par de sitios libres para el que quiera apuntarse. Así que yo te espero allí también, chicos. Eh, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.